Para realizar esta bolsa de playa necesitamos 65 por 150 centímetros de tela para el exterior, 65 por 150 de tela para el interior, unas asas, los patrones a escala impresos en A3 que podéis descargar aquí, papel de manila para hacer los patrones, marcador Pilot Friction, alfileres de cabeza plana y máquina de coser. Con los patrones ya impresos en A3, usamos el papel de manila para dibujarlos y vamos sacando cada uno de los patrones como indican las instrucciones. Tanto en la tela exterior como interior vamos a dibujar cada uno de los patrones, dos veces la parte delantera y trasera del bolso, dos veces los bolsillos y una vez los laterales y la base. Cortamos cada uno de los patrones dejando un centímetro de margen de costura Con las dos piezas de los bolsillos ya cortadas, colocamos derecho con derecho y vamos cosiendo por toda la marca del patrón, dejando una pequeña apertura para dar la vuelta. Una vez hemos cosido todo el bolsillo, cerramos la abertura con una carga por la parte superior. Cogemos la parte frontal del bolso, marcamos el centro de la pieza y lo hacemos coincidir con el centro del bolsillo. Sujetamos con alfileres y pasamos una carga alrededor del bolsillo excepto por la parte superior. Ahora que ya tenemos el bolsillo montado a la parte frontal vamos a coser las dos piezas a los laterales y a la base Empezaremos buscando la parte central y comenzaremos a coser por ambos centros iremos cosiendo y montando hasta llegar a la parte de arriba y lo mismo por este lado Cuando esté terminado repetiremos el mismo paso con la otra pieza es importante hacer coincidir muy bien los bordes de las dos telas para que vaya cogiendo la curva de la base ahora que ya tenemos las dos partes cosidas damos la vuelta de la exterior y colocamos una dentro de la otra buscamos bien las costuras y sujetamos con alfileres remetemos las partes superiores hacia el interior y vamos sujetando con alfileres pasaremos una costura para dejar cerrado el bolso es importante que antes de coser sujetemos las asas donde nos interese entre una tela y la otra